Hay un momento en el día en que los maestros de la animación se preparan para estremecer tu televisor. Y en Chilevisión han organizado una tarde increíble con las estrellas del anime. ¿Listos, muchachos? Abróchense los cinturones, tomen posición de despegue, enciendan motores y prepárense a vivir cada día una aventura diferente. Esto sí es acción. Pokémon, Conan, Kitaro, Dragon Quest y Slam Dunk. Son las tardes de anime, de lunes a viernes desde las tres y media. Chilevisión lo tiene.